Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos... Eh... A ver, voy a explicarles un poco de qué trata esto. Estamos con la 1.9, bien la última versión del juego. Llegó la actualización 1.9.1, nos dice World Gaming. Sí, pero ha llegado y ha llegado con un par de bugs. Eh... Yo no sé bien qué es lo que estaría pasando eh, por la cabeza de esta gente, pero no sé qué onda, o sea, veo que el juego no está funcionando del todo bien, eh, se están reportando un montón de errores en esta última actualización, eh, de hecho hay una con el tema de la conexión, después el tema de las misiones de tan Rewards, lo he sufrido, estoy luchando... Para que me den mis 20 puntos. No sé si les ha pasado. Les voy a comentar de pacho. De pacho, de pacho. dichocha de pacho. Imagínense, siento la frustración que deben sentir ustedes. Imagínense, yo a veces, cuando pasan estas cosas. Estaba en el tan reward tratando de hacer las misiones. Y me quedé el otro día como hasta las 6 de la mañana, 6 y media Una cosa así, más o menos. Porque me faltaban un par de misiones. Y en un momento se congelaron las misiones. Se congelan, o sea, viste que te van subiendo una de 10, 10 de 10, 8 de 10... Bueno, se quedó en 8 de 10. Estaba jugando con tier 10 en Central. Y quedó en 8 de 10. Y después de 8 de 10 seguí jugando y cumplí el requisito porque salía segundo en daño, tercero en daño, primero en daño... Pero seguía quedando en 8 de 10. Y por experiencia, también seguía estando ahí en los primeros puestos y tenía que salir entre los 10 primeros. Y o sea, se quedó congelada la barrita. Le mandé un ticket a Wargami ahora me respondieron, me, me pidieron captura de pantalla. No sé quién de ustedes, realmente, cada batalla que vos jugás, después de que termina cada batalla, es una captura de pantalla, no sé, sos un crack, te aplaudo. Yo juego, hago una cosa, hago otra, pum, entro a otra batalla, juego. Después de cuatro o cinco batallas, más o menos, voy viendo cómo me va yendo. En el cosito ese que ponen ellos, los resultados, pero... Nunca es que saco captura de pantalla de todos mis resultados Bueno, o sea, para que me den 20 tokens Imagínense que tengo que mandarle captura de pantalla Las replays eh, Estadísticas Pero eso lo tienen que hacer ustedes Porque es un sistema automatizado, me responden de, de soporte ¿Y yo qué culpa tengo? Yo no sé si es automatizado o manual No es un problema mío, man Es un problema de ustedes Entonces tienen que resolverlo ustedes Y yo como comunidor Contributor como contribuidor de la comunidad, trato de ser el nexo entre un poquito la empresa y el juego también, pero gente de Wargaming no hagan esto, no le hagan esto a la gente, please. A mí la verdad que los 20 tokens me los paso por el por el bolsillo, bien, pero ¿por qué me los paso por el bolsillo? Porque tengo el tiempo para hacerlo, pero una persona que labura y que robó tiempo de su sueño, de su descanso o de estar con su familia para hacer las misiones porque quiere conseguir, por ejemplo, ...Este Witty o el Farfly BC o el tanque que quieran. Que ustedes después le pidan captura de pantalla, las replays y los resultados. Me parece un poquito. un poquito mucho. Entonces, me parece que tendrían que ser más flexibles en, esas, en esos casos. Cuando el error es de parte de ustedes. Bien, porque ustedes son eh, los responsables de que ocurran o que no ocurran esos errores. Y también son los responsables de decir. Mala mía, me equivoqué. Acá tenés tus 20 tokens, en este caso, que ya te digo, repito. No me interesa recuperar ni nada. No seguiré la, la, la, la charla con soporte, porque no me interesa. Pero le mandé las replays y le mandé las, las captú, la captura donde decía el, la cantidad de daño que hago dividida la cantidad de partidas. Y más o menos daba así como un daño promedio de 2000. Por partida en tier 10, más o menos. 2000, 2300, más o menos por ahí. Pero si con 2300 no entras entre los 10 primeros, ¿Puede ser que no entres? Sí puede ser. Pero por lo general, entre los 10 primeros, entras seguro. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto, chicos? Si tienen algún problema, contacten a Soporte. Era lo que yo les decía antes. Y ahora les digo, y bueno, no sé. No sé. Contacten a Soporte y que, no sé, que sé lo que Dios quiera, sinceramente. Porque la verdad es que no, no. A mí en lo personal no me resolvieron nada. Y si a mí, yo que soy un community contributor, no me resuelven nada. imagínate alguien, a alguien X... Cualquier persona de la comunidad, o sea. Bueno, chicos, eso. Eso quería decirlo también. Eh, porque después digo muy bien Wargaming y lo felicito cuando hacen cosas bien, pero cuando hacen cosas mal, también lo digo. Y esto me parece espantoso lo que hacen eh, con la comunidad en este sentido. No, no es que no te responden, o sea, te responden al toque, te dan toda la bolilla, eh, analizan el caso, lo, lo. lo tratan de ver de qué forma tal cosa, de qué forma te responden. Pero es que las soluciones que dan son poco prácticas, malas, no tienen sentido, no tienen lógica. Entonces me parece que tendrían que cambiar eso. Más allá de eso, estamos en la 1.9 que vino llena de bugs. Ese era uno el del tan Rewards, era alguno de los problemas que hay. Después hay otros que no te podés conectar directamente al servidor que están tratando de solucionarlo. Ahora creo que está solucionado o algo así. Por lo menos yo recién entré el juego y se pudo jugar perfectamente. Otros me decían que el lag que había en Central era impresionante. O sea, bueno, esto es lo que trajo la 1.9.1 Yo lo que sugiero es, antes de lanzar Estas cosas, chicos Prepárenlo, prepárenlo bien Hagan las cosas bien, venían haciendo las cosas bien ¿Por qué ahora hacen De buenas a primeras, tiran todo por la borda? Pero bueno, trajien, También trajo el mapa Berlín Espero que lo hayan visto, si no aquí en la página De Wargaming, de World of Tanks eh, En la página de Argentina, que estoy yo Pueden ver alguno de los, Del mapa, pueden analizarlo Y hay un video incluso que no lo voy a reproducir porque si no el video mío va a tardar un montón. No quiero hacerlo, no es la idea. Además ya se vio un poco un adelanto de lo que es el mapa de Berlín cuando estuvo el evento de el arduo camino a Berlín. Bien. Las últimas etapas a veces te tocaban en Berlín. Cuando salían los mouse y todos esos, esos bichos largos y grandotes. Calcomanías de personalización progresiva. Chicos, estas van a ser calcomanías que están muy buenas. La verdad esto sí me gusta y me gusta mucho. Son calcomanías que van a ir reflejando el tipo de jugador que sos, digamos, el tipo de, de, de, de, de estilo de juego que tenés. Por ejemplo, si sos muy destructor de tanques, o sos un tal cosa o tal otra. Y vas modificándolo a nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Es básicamente como de los típicos emblemas que tenés vos arriba. En tu nombre, en la lista de jugadores cuando salen a batalla, digamos. Eh, pero bueno, esto lo vas a poder tener directamente en tu tanque, ¿bien? Y eso está bueno. Está buenardo. Eh, calcomanías y demás También salieron inscripciones Camuflajes nuevos Bla, bla, bla, bla, bla, bla Yo la verdad es que mucho esto, digamos Le traigo las noticias, acá para que lo vean un poquito Les traigo las noticias más que nada Para que las vayan sabiendo de que están Pero es que realmente no me parece del todo relevante Digamos No me parecía como hacer un video de esto Pero es que no hay más Yo esperé, esperé, esperé, esperé Los demás, eh, las demás people O los otros, las otras personas que también suben videos de YouTube de what hace rato subieron esto Pero es que me parece hacer un video diciendo Che chicos, miren, van a salir calcomanías Me parece medio pobre un video Para mí, por lo menos, ¿no? Para mi forma de ver Pero bueno, acá tienen los, los Diferentes estilos que se pueden hacer Las diferentes calcomanías que se pueden ir poniendo mm, Está bueno, sí, está buenísimo La verdad que está bueno, suma O sea, estéticamente no le suma al juego Pero está bien, está bien Es, es algo más Uh, que le da un saborcito Distinto al juego La segunda temporada del pase de batalla Bueno, también un pase de batalla nuevo uh, Que estará por comenzar Creo que comienza el día 12 Me parece, si no mal recuerdo Sí, estoy seguro que comienza el día 12 en realidad um, Pase de batalla jueves 11 Perdón, jueves 11, jueves 11 Pensé que era el 12 Jueves 11 comienza el benchy. Nando, siempre tirando fruta. Bueno, antes había, tenías dos vehículos. Antes era el Super Conqueror y el 277. Ahora van a estar el M48A5 Patton y el TDP t 51 Bien, con esto vas a poder sacar más eh, puntos que el resto. Pero también vas a tener el King Tiger Captured, el de tier 7. Bueno, acá tenés el pase de batalla como siempre, chicos Tenés que ir básicamente jugando, jugando, jugando Y si compras el pase de batalla mejorado El pase de batalla mejorado Te dan las recompensas del pase normal Más el pase de batalla mejorado um, um, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto es el tema de los puntos consigas sus recompensas Las recompensas son básicamente las de antes también, ¿no? O sea, no... Uh, el estilo estilo 3D pipeline para el M485 Patton No lo tengo así que mucho no me interesaría Tenerlo tampoco Y acá tenés el Tormenta para el 50 51 el TVP. Está muy bueno la verdad uh, Dice lindo, Están lindos, están lindos los camos Pero repito, yo en lo personal A mí los camuflajes Tal vez sea yo, Nando Que tenés este problema que los camuflajes Y todas esas cosas externas Medio que yo te digo, sí, están buenas, pero... No sé. No me parece que sean de las cosas más importantes del juego, ni mucho menos. Eh, bueno, acá es lo que decía, el mapa de Berlín, que está reconstruido exactamente igual, a las imágenes y bla, bla, bla, bla, bla. Buenísimo. Me alegro porque la verdad que está bueno agregar por lo menos un nuevo mapa. Y lo que la comunidad viene pidiéndoles, chicos, es que metan nuevos mapas. O que modifiquen algunos de los mapas que están presentes. Hay mapas que son muy, muy, muy pequeños que no llegas a tomar tu posición porque están totalmente desfasados, los tanques tienen demasiada visión y los tanques pesados sufren muchísimo contra los ligeros con ruedas, contra los medianos con buena visión, los medianos tienen mucha penetración, los pesados están, siguen desfasados, por lo menos los que son los alemanes a un mouse acá en los mofletes le entras seguro, abajo en la panza le entras seguro bla bla, bla, bla, bla, bla siempre te entran por todos lados en cambio los rusetes tienen la, la bonificación esa de la torreta dura. Los eh, estadounidenses son bastante duretes. El Tito 3, el T30 y todas esas bestias son muy muy duras. En cambio los alemanes tienen el E100. Pero el E100 tampoco es que sea muy... No termina siendo duro porque en cuanto pones recto tu cañón para disparar hacia los enemigos. En todos los costados te sigue entrando con hit y es la nada misma. Así que buféenme los alemanes, chicos. Por favor. Bueno. Nuevos elementos de personalización. Personalization para Argentina en la actualización 1.9.1. Chicos, todavía no están activos los estilos argentinos. Bien. El estilo argentino. Viva la patria. El jaguarete. Y el mate. Y la escarapela. Y el emblema del ejército. Tentino. Y el emblema de la bandera de Belgrano. No están disponibles todavía. La idea que tiene Wargaming es la de... Hacer un evento el día 9 de julio o algo así. Por el evento del 9 de julio, no sé qué. Y conseguirlo por misiones. Pero todavía no lo busquen en el juego porque no lo van a encontrar. ¿Bien? Bueno chicos, eso fue un resumen de la 1.9. Es que no hay mucho más. Es Calcomanías, uh, Berlín, el cam en camino al, Centu al, perdón, al Centurion Action X. Al Centurion X eh, del 5 al 20 de junio. Todavía tienen 10 días para obtener descuentos y por 5 sin interés interesa sacarlo está bueno lo que hace la iniciativa de Wargaming que te hace más sencillo el camino a ese tanque en particular toda esa línea la vas a ver más sencilla para poder sacarla porque te dan por 5 te hacen descuentos en los tanques en los de la línea y eso está molto bene bueno eso amigos básicamente eso no hay mucho más que eso por el momento eh, nada, Muchísimas gracias por estar de otro lado Recuerden que mañana Día 11 estoy Eligiendo cuál es el modelo Más eh, llamativo Más lindo, el que más uh, me gustó Y demás eh, Los que estuvieron dejando en el Discord Y pronto se viene Nada No voy a decir nada, un sorteo, pero no voy a decir nada para quién Si son para los del grupo Whatsapp Si son para los de Facebook, si son para los de Clam Si son para de esto, o son para los otro no voy a decir nada, es sorpresilla Besos Y nos vemos en la próxima Chau chau